¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danicho. y os traigo un vídeo de Illuminati Quería decir de Youtube, perdón Y Yo hoy os traigo Minecraft Digo Fortnite Y hoy os traigo... 50 tips para mejorar en Fortnite de la temporada 3, capítulo 2 Espero que les guste, pero antes de todo Quería decirles que estamos ya casi llegando a los 4.000 suscriptores y quiero subir más rápido que la máquina más veloz de toda Italia. ¡Final! ¡Francesco! ¡Pirgolini! está el autor del vídeo de hoy. Este chico, eh, Mine, es el autor del vídeo. Así que ya sabéis, suscríbanse al canal de él. Estará en la descripción y seguramente también esté en la caja de comentarios. Así que ya sabéis, ir a suscribirse al canal y luego volver a mi vídeo porque él se merece todos los elogios, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar a su vídeo, así que ya sabéis. Ir a la descripción. Y suscríbanse, y ya de paso, si se quieren suscribir, suscríbanse al mío, ¿no? Ya que estáis un poquito ahí de ayuda, no vendría nada mal Pero bueno, vamos ya a los tips de Fortnite Bien, vamos ya a reaccionar al vídeo, ¿vale? Bueno, ya saben lo que se dice Nueva temporada, nuevos tips en esta temporada, las medallas desaparecieron, pero llegó en su reemplazo las tarjetas perforadas, que es prácticamente casi lo mismo. Es lo mismo, es lo debajo mismo. del agua, puedes encontrarte vehículos, como lanchas o helicópteros. Tan solo márcalos y disparales para que estos salgan a flote. Esto no lo sabía, ¿eh? <risa> ¿Ustedes sabían esto? Decime por los comentarios cualquier cosa del vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en el número 2, ¿ustedes sabían el truco del número 2? Y los puedas utilizar También hay una pequeña probabilidad de que las llamas aparezcan debajo del agua Así que solo márcala y para conseguir el loot dispararle y este saldrá a flote a ver, En todas sí. las partidas por las afueras del mapa aparecerá un barco aleatoriamente el... Vale, el barco fantasma, vale, supongo que es el que está hablando ahora mismo El barco fantasma como que aparece en varios ángulos del mapa Y en arena es bastante bueno caer ahí, vale No creo que haya caído mucha gente, nunca lo he probado, nunca he caído ahí pero me gustaría caer en el barco fantasma en arena, si es que lo está, porque hay un gran loot, como veis aquí vemos un drop, hay slurps, hay cofres y techetas en un momento, ¿vale? Y está muy, muy chetado para jugar en solitario arena. Encima está súper alejado del mapa. Eso sí, como el punto esté en el lado contrario, la cagaste un poco, pero bueno. ¿Cuál se considera el mejor lugar para caer en solitario por el que tiene? Como era de esperarse, ahora puedes construir en el agua sin que las piezas estén necesariamente conectadas a algo. Pero esto nos trae la desventaja de que ahora todas las construcciones que estén sobre el agua van a ser demasiado fáciles de tirar. Esto si no lo sabía, ¿eh? Por el agua y te sientes acorralado, siempre recuerda que tienes un nivel más abajo de ti, por el cual siempre podrás escapar. Aprovechando que la mayoría de combates van a ser sobre el agua, puedes utilizar esta técnica para disparar a personas que están afuera de tu cubito. Solo como recuerda, es bueno. puedes llegar bueno. mucho antes que los demás utilizando las tirolesas que hay por las nuevas ubicaciones. Bueno, solo bueno. te subes y te sueltas. Para no perder el tiempo abriendo cofres o cajas de munición, solo destruye sobre lo que están posados. Aún... Pero esto lleva ya tiempo, ¿paso ya? ¿eh? Lo de destruir. <risa> oh. Ahora las neveras pueden llegar a darte dos ítems. Pero si tienes tan mala suerte como yo, solo te van a tocar cuatro mini pescados. Igual que yo. La escopeta nueva puede mantener su carga aunque hayas abierto una puerta. Esta nueva escopeta puede disparar Hola. en lugares donde simplemente la táctica no te dejaría. Esto lo puedes aprovechar editando un cono y haciendo un pickshot, donde tú sí les puedes disparar a ellos, pero ellos a ti no te podrán dar. Otro ejemplo de esto sería editando a la mitad de una escalera, donde simplemente te pones cerca del bordecillo, apuntas y solo queda disparar. Para hacer que la nueva escopeta dispare mucho más rápido, tan solo ve a configuración, controles de teclado, buscas ¡Hala! y pones que dispare cuando la rueda del mouse vaya para arriba o para abajo Otra chetada para los de PC, madre mía, los de teclado ratón más bien y listo, ya tienes tu escopeta que dispara rápido En consola, tan solo dispara dos veces Yo no noté diferencia, pero <risa> teóricamente debería ir más rápido Si pero quieres bueno. practicar en el modo creativo con la nueva escopeta Te dejo este código de mapa Para que así puedas usar este nuevo arma Ahora, los costos de la estación de mejora Son muchísimo menores Por sí. tan solo 110 de cada material Puedes llevar un arma gris a azul Para montarte en un tiburón, tan solo necesitas una caña lo pescas y ya, así de simple y sencillo. Cuando estás montando en un tiburón y apuntas, tienes un 100% de puntería. El tiburón también puede ir por... Oh, wow, wow, wow, wow, wow, Esto, esto es súper interesante. ¿100% de puntería? O sea, no tienes bloom. ¿Solo con las pistolas o con todas las armas? Es que tú imagínate tener un... No sé, un ascar o lo que sea. Un subfusil de tambor. <ríe> Sin bloom, ¿vale? Que sea todas las balas precisas, o sea, no sé, la verdad, nunca lo he probado pero es bastante interesante así que lo probaremos en directo en Twitch así que ya ver, ya sabéis qué tenéis que hacer iros a Twitch, seguirme y ya está volver al vídeo, ¿vale? <risa> Pero solo durará así hasta que se quede sin velocidad Los tiburones adquieren la calidad de las armas que coman Por ejemplo, el tiburón legendario El cual, al matarlo, te Ola. soltará el arma legendaria que se comió más otra arma legendaria Aunque ah, el tiburón vale. sí, te sí, está sí. atacando, no se te ocurra llegar a acercarte Ya que si lo llegas a tocar, te quita 10 de vida A ver, yo creo que nadie es capaz de acercarse a un tiburón, ¿vale? Ni, ni en la vida real ni en Fortnite, es que no lo entiendo muy bien ¿Acercarse un tiburón para qué? Justo como Temporada pasada, puedes construir techo Sobre ti, para protegerte mientras vas Nadando, por el mapa caen aleatoriamente Los merodeadores, Uf. los cuales si te soy Sincero, yo los evitaría, a menos que Tengas un rifle de caza y los puedas ir matando Son más poco muy pesados ellos te disparen a ti Ya que el riesgo es muy alto Matar a 5, te puede llegar otro team Y más cosas así, yo mejor lo dejo ahí Por el mapa, eh. podrás encontrar estos remolinos Del agua, a los cuales puedes entrar Y te sacarán volando, lo cual puedes aprovechar Para hacer unas buenas rotaciones Puedes volver a sacar toda la delta, aterrizando tu helicóptero cerca de un remolino Justo cuando esté haciendo la animación De que vas a salir volando Te subes al helicóptero y listo Ya puedes volver a sacar tu alarma cuando quieras repites ¿Qué? Que chetada, tío qué pena, qué pena que el helicóptero se haya quitado en arena Porque yo tenía Tres mil y pico puntos gracias al helicóptero tú mismo cerca de una colchoneta Para así replicar el efecto de no daño de caída si le estás disparando en el helicóptero, intenta darle las patadas para así meterle más daño y destruirlo más rápido. En la autoridad puedes encontrarte a Jules, la cual al morir soltará el subfusil de tambor y el lanzaventosas míticos. En rincón rencoroso está Kid el cual al matarlo nos soltará la nueva escopeta mítica y el lanzagranadas de impulso. Y sí. por último en la fortilla se encuentra Oceano, la cual al morir nos dejará un auge mítico. Y auge, y la auge mítica es todo, Dios. Es, es, es, que explotan, pero la diferencia esta temporada es que al explotar Dejan un fuego el cual incendia todas las cosas que toque En lugar de dispararle las bombonas Puedes ahorrarte el tiempo con tan solo lanzarlas Desde un lugar un poquito más alto Y explotarán solas Pero esto ya estaba la anterior temporada no. Si eras una de esas personas que tenía un fetiche raro Con subirse al fuego de las fogatas Pues ahora ya no podrás Porque ahora el... Eh, si soy sincero, he muerto por culpa de subirme en la fogata, ¿vale? En arena Fuego te quemará. En esta nueva temporada hay nuevos consumibles Los cuales puedes encontrar alrededor del mapa O también en estas cajas de comida Estos nuevos consumibles son Los pimientos, los cuales te dan un bufo de velocidad de 60 segundos El coco, 60. que te da 5 de escudo o 5 de vida Los hongos, que te dan 5 de escudo La banana y manzana, que te dan 5 de vida Y el repollo y el maíz, los cuales te dan 10 de vida progresivamente Todos estos consumibles se pueden estallar um... 15 veces y... Os voy a decir una cosa, creo que el repollo está más chetado que los pescados, ¿vale? El repollo y el maíz son más chetados que el pescado. Porque voy a llevar 15 en un inventario, ¿vale? En el inventario voy a llevar 15 en un, eh, en un hueco. Y para un final de punto, como acabo de decir que te cura 10 progresivamente, yo creo que está muy chetado, ¿vale? Ah. Puedes hacer cosas como estas. Mira, mira, como yo decía. Mira eso, mira eso Todos conocemos la típica forma de entrar al uno por uno Editando la mitad de una escalera Golpeando dos veces la pared y brincando Pero hay una nueva forma de hacerlo editando la escalera de esta manera te acercas y golpeas dos veces la pared Pero justo cuando es el segundo golpe Restableces la edición de la escalera Y ya estarías adentro No se bueno. sabe si es intencionado o no Pero ahora los rifles de caza épico y legendario No tienen bloom Así que a donde apuntes la bala siempre irá ¿Qué ahí. dices? En de mejora, puedes transformar la P90 por el subfusil de fuego rápido El cual los... El fusil de caza El loadout que se está llevando esta temporada Es prácticamente un rifle de caza y dos subfusiles El rifle de caza por el tema de que no tiene bloom Después una P90 o el subfusil de fuego rápido para luego cambiar a un subfusil normal Y después tienes los dos espacios en los cuales ocupas o ítems de apoyo o el lanzagranadas de impulso o el lanzaventosas Siempre que tengas un mal aterrizaje, recuerda que puedes hacer un bunny hop para así intentar corregirlo Todos sabemos hacer el lanzamiento bajo con la lanzadera, que es prácticamente solo poner una rampa Pero ahora, hay una forma en la cual es mucho más eficaz, es poner la rampa, dos pisos, editas el piso, vale. te subes al bordillo y adiós es más eficaz, pero menos recomendable. Menos recomendable si les está a alguien, porque no os va a dar tiempo a hacer tanta cosa. Si sois muy otakus, pues bueno, ya ahí os respeto y no sé qué, qué deciros, pero... Bueno, que si les está a una persona, no hacer esto porque no os va a dar tiempo, ¿vale? Mejor poner la rampa y ya está. A salir volando. Para evitar que algún enemigo utilice tu lanzadera, ah, tan solo construye claro. una pirámide mientras la estás atravesando. Ahora solo falta poner la lanzadera. Eso es lo que les iba a decir justamente, ¿vale? Justamente acabo de salir en el vídeo. Y este era el último truco. Vale, chavales. Eh, lo de poner la pirámide es muy buena idea. El por qué, os digo. Eh, vais a subir a una lanzadera y ponéis la pirámide para atravesarla. Saltan la lanzadera y se van, ¿no? Vale, cuando viene el enemigo a perseguirte en tu misma lanzadera, al poner la pirámide tiene que romper la pirámide para luego usar la lanzadera. Y ya eso es tiempo que estás ganando para poder dispararle en el aire Así que es bastante bueno el truco Si sabes utilizarlo bien y sabes controlarlo Porque muchas veces como que te quedas atascado a la pirámide Y a lo mejor te quedas encerrado Que es lo que me ha pasado a mí Que te quedas encerrado en la pirámide saltando en la lanzadera Y te mueres, ¿vale? Porque el tío te lo rompe y te, y te mata simplemente Pero bueno chavales, eso ha sido todo Espero que les haya gustado los tips de Fortnite Ya sabéis, dejadme en los comentarios cualquier tipo de cosa Para subir en el próximo vídeo Como sensibilidad de wolfies actualizada Sensibilidad de vuestro pro player favorito, mi propia sensibilidad, no sé, también hay como trucos de cómo subir más rápido de Fortnite, eh, nivel de Fortnite, perdón, también hay trucos como cómo atravesar cubos eh, en la nueva temporada, como incluso tengo un truco de cómo sacar el doble de pescados en los puntos de pesca, en vez de sacar uno sacas dos, bueno, eh, es una chetada eso de los pescados, simplemente tienes que hacer un movimiento y ya está, pero bueno. Eh, os lo explicaré en el próximo vídeo, vale, seguramente el truco Si no lo quitan, si no lo parchean El de los pescados, de sacar doble pescado Que está bastante chetado Pero bueno, como ya decía Lo importante aquí es que los repollos están chetados Y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo Si es así, déjame un gran like Y suscríbanse a mi canal y al de este señor de aquí Que es el autor del vídeo Y ya sabéis, al próximo vídeo, adiós